Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, les doy también la bienvenida a todos de parte de la Biblioteca del Congreso Nacional, específicamente del programa Asia-Pacífico, Américas y Bioética, que han preparado este programa que está extremadamente nutrido. Ustedes, como escucharon en las exposiciones, este tema lo es todo. Y lo es todo, y voy a poner ciertos números como para entregar cierto contexto, eh, en este minuto, el 45% de la población vive en zonas urbanas. Se, se espera que para el año 2050 esto se duplique. Y el 95% de esta expansión demográfica va a ocurrir en países en desarrollo como el nuestro. Es decir, este es un tema nuestro. Me pregunto yo si esto es como cuando una pareja queda embarazada de trillizos y tiene que comenzar a repensar la casa en la cual va a vivir. Tenemos que repensar no solo nuestras ciudades, sino cuáles van a ser los mecanismos en los cuales vamos a tomar decisiones. En esta primera mesa vamos a hablar de un tema que pareciera que suena como un poco taquilla, es una palabra que se está repitiendo mucho, pero es una palabra muy necesaria, que es la palabra gobernanza. ¿Qué es la gobernanza ¿Cómo está la situación de la gobernanza en nuestro país? De eso vamos a conversar ahora. Eh, quiero decirle antes a todos los expositores que cuentan con 12 minutos para sus exposiciones, valga la redundancia, voy a tener que ser bien riguroso con eso porque después queremos pasar a las preguntas del público, nos están viendo en este minuto vía streaming y también eh, las preguntas de la gente tanto que está acá presente como la gente que está eh, en su casa eh, Quiero dar el correo electrónico, si quieren hacer alguna pregunta, es ciudadesostenibles@bcn.cl y también pueden hacernos preguntas a través de la cuenta de Twitter de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es @bcnchile. Vamos a dar entonces inicio a la reflexión y al debate. Eh, de verdad, los expositores son muy, muy interesantes, así que vamos a disfrutar de la posibilidad de tener... ...a gente experta, porque eso uno no lo tiene todos los días. Eh, para dar inicio, quiero darle la bienvenida a Arturo Orellana. Arturo es profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales... ...de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Arturo es doctor en Geografía Humana de la Universidad de Barcelona... ...es magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica de Chile... ...ingeniero comercial y licenciado en Economía de la Universidad de Chile... Ahora, Arturo tiene vasta experiencia como asesor en el sector público y coordina la red de investigación sobre áreas metropolitanas de Europa y América Latina. Arturo, quiero, quiero hacerte tres preguntas, básicamente. La primera es la obvia, ¿cómo está la gobernanza en nuestro país? También tengo la sensación de que vamos a comenzar a leer mucho de gobernanza en los medios, la gente va a decir, ah, este es como un tema que está de moda, me gustaría que nos explicaras por qué no es un tema de moda y es un tema necesario. Y lo otro, cuando hablamos de las instituciones que vamos a necesitar nosotros como chilenos, ¿qué tenemos que hacer para que estas instituciones sean competentes, se coordinen entre sí, que no se solapen las responsabilidades y qué podemos hacer para que las autoridades que toman decisiones respecto de todo lo que tiene que ver con la ciudad también rindan cuentas? Muchas gracias, Arturo. Okay. Muchas, gracias primero por la... Muchas gracias por la invitación. Eh, tengo 12 minutos para contestar todo eso. 12 sí. minutos. Eh, bueno, yo traí una presentación que nos podría iluminar un poco respecto a de qué estamos hablando, porque evidentemente yo te puedo dar respuesta y quizás con la presentación que traje podría ser más fácil. Eh, no sé si cómo, cómo voy corriendo eso. Sí. Eh, yo creo que con esto voy a poder dar un poco de respuesta a lo que tú nos estás planteando. Eh, bueno, voy a plantear algunos antecedentes sobre el desarrollo de las metrópolis, la estructura de desarrollo institucional, los modelos de gobierno alternativo y algunos criterios para la gobernanza. Eh, vamos a partir por una fotografía. Lo más simple es decir, ¿por qué nos importa el tema de la gobernanza metropolitana? Bueno, por el tipo de ciudades que estamos construyendo. Hay distintas maneras de medirlo. Una forma de medirla, que obviamente ha sido causante de debate público en la última semana, es lo que nosotros venimos haciendo hace siete años de medir la calidad de vida urbana, a partir de estas seis dimensiones, sobre una más o menos 40 variables. Y básicamente distinguimos tres realidades, aquellas comunas o ciudades que están en rango superior, es decir, con, están con estándares altos en relación a la media nacional, aquellos que más o menos están en un rango promedio, es decir, similar al país y aquellas que efectivamente nos preocupan y que un poco se señalaba en las presentaciones que me antecedieron. Esto genera mapas, mapas cartográficos, un poco hablaba el senador Gerardi, territorio. Este es el territorio. Tenemos las zonas oscuras, que evidentemente son las que concentran todos los beneficios y los privilegios del desarrollo de las grandes ciudades, canalizan todas las, por decir, los beneficios, y el resto les pasan las externalidades. Y se generan en el ámbito de vivienda y entorno estas desigualdades, inequidades en el ámbito del medio ambiente en el ámbito sociocultural en el ámbito de los negocios, evidentemente un factor importante el rol de los privados en las oportunidades de empleo o generación de condiciones laborales más adecuadas en temas de conectividad que es un desastre que evidentemente no implica cuán lejos vives del centro sino cuáles son los medios con los cuales tú te conectas o te transportas y evidentemente hay privilegios para ciertas comunas del Conoriente oriente de Santiago, pero también otras regiones, otras áreas metropolitanas tienen un panorama quizás no tan dantesco, por decirlo de alguna manera, tan polarizado, pero sí preocupan, como el caso de Valparaíso, donde Valparaíso está en una condición inferior a todas las comunas que conforman el área metropolitana, en vivienda y entorno, en salud y medio ambiente, en condiciones socioculturales, quizás en ambiente de negocio un poquito más distribuido por el boom inmobiliario, que no necesariamente siempre es bueno, en condiciones laborales, en temas de conectividad y movilidad, y también tenemos otros panoramas que no son tan preocupantes que el caso de Concepción, que es más equilibrado, salvo Lota, que está al final del mapa, donde evidentemente, a través de esta gráfica, uno puede ir mirando cuáles son, dentro de las dimensiones de calidad de vida, donde tenemos una situación Mejor promedio y otra peor. Ahora, puesto en el escenario de la situación más compleja, es el Gran Santiago, un poco se señalaba también en las intervenciones que me precedieron. Nosotros tenemos de las 41 comunas de más de 50.000 habitantes que conforman el área metropolitana de Santiago, tenemos más de la mitad en rango inferior. ¿Qué quiere decir? Que en esas 20 comunas se vive peor que casi en todo el país. ¿Ya? Y así, de hecho. Tanto es así que eso significa que en una ciudad de más o menos casi 7 millones de habitantes, que es el área metropolitana, tenemos la mitad en condiciones, digamos, viviendo en rango inferior. Esto no significa solamente que vivan en una vivienda, eh, sean pobres o vivan en viviendas precarias, sino tienen barrios inseguros, malas áreas verdes, mala salud, mala educación, mala conectividad, entonces es una sumatoria de cosas, que es muy parecido al panorama de la ciudad latinoamericana. Es decir, no creo que estemos siendo una excepción. Probablemente si uno ve datos de Bogotá, en, a través de cómo vamos, o ve casos de otras ciudades latinoamericanas, más o menos el panorama. Lo que es inaceptable es que este país muchas veces tiene el doble de ingreso per cápita que la mayoría de los países ciudades latinoamericanas. Entonces, que todavía tengamos este tipo de polarización es inaceptable. Ahora, la evolución no es positiva tampoco, estos son datos del ICBU del año 2013 al 2017 y señalan que eh, la barra roja dice que ha ido aumentando casi al 50% la cantidad de comunas del Gran Santiago que empeoran su calidad de vida, no ha bajado un poco las de superior y disminuyen la de promedio, lo cual habla de este proceso de polarización que supera largamente las capacidades de los municipios, aquí no le podemos a la responsabilidad a los municipios. Los temas de ciudad, de gran ciudad, son temas metropolitanos, de equipamiento, de infraestructura, que no pueden ser abordados y aquí coincido con la mayoría, aquí, aquí ¿cuál es el problema? No hay gobernanza, no hay planificación, como decía el senador Horvath, no tenemos planes integrados, cada comuna, como el dicho español, mata a su toro y por tanto resuelve lo que puede resolver. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa en relación a otras ciudades? Por ejemplo, la ciudad intermedia. Este es un indicador de variabilidad. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en el desarrollo desigual de la ciudad de Santiago? Fundamentalmente, el ambiente de negocio. Los privados van a invertir donde se les den las condiciones, pero no invierten en toda la ciudad. Y por otro lado, el Estado tiene un sistema de financiamiento absolutamente ya agotado, que el Fondo Común Municipal, que hace que los municipios pobres, a pesar que reciban una mayor tajada de la torta, es insuficiente frente a lo que pueden capturar los municipios de más ingreso por el porcentaje del impuesto territorial se queda de cada una de las prestaciones. Por lo tanto, es más desigual las comunas al interior de un área metropolitana que entre ciudades intermedias. Las ciudades intermedias en general somos mucho más equilibradas. El problema es que estamos eh, evolucionando a ciudades, como decía, cada vez más metropolitanas. Evidentemente, uno reconoce Concepción, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso y el Gran Santiago como áreas metropolitanas, Pero están emergiendo otras capitales regionales que tienen carácter de metropolización. Y Quique Alto Hospicio concentra el 86% de la población regional, Antofagasta el 64%. Hace 20 años Antofagasta concentraba el 52%. Es decir, hay un proceso de centralismo regional que... Obviamente la descentralización bienvenida, pero ojo, también podemos estar abordando otro problema en el futuro que es el centralismo regional. Todos los beneficios de la descentralización se van a la capital regional. Y así sucesivamente, es decir, un país centralizado descentralizado en términos de país y centralizado también a nivel regional, dos problemas, digamos, no menores. Y por lo tanto, si uno los pone, intentar compararlos, estas grandes ciudades, unas de mayor escala evidentemente, uno descubre que Gran Santiago no es la mejor ciudad para vivir. Una vez alguien me preguntaba, pero ¿cómo Santiago va a ser peor ciudad que Puerto Montt, Puerto Vara? Bueno, depende de dónde vive. Si yo vivo en Vitacura, probablemente piensa que esta es la mejor ciudad para vivir. O Santiago, perdón, es la mejor ciudad. Pero si uno vive en Cerronavia, en San Ramón, en Lo Espejo, en eh, donde hay infinidades de problemas y de carencias en términos de estándar urbano, probablemente el panorama sea otro. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tiene el tema de la gobernanza. La gobernanza tiene tres patas, a mi modo de ver. Un tema es la gobernabilidad, quién toma las decisiones políticas del desarrollo de la ciudad, quiénes son los órganos que planifican, y planifican adecuadamente en términos prospectivos, como decía el senador Horvath, y no, digamos, rezagado, como pasa con muchos de los instrumentos de planificación, y quién gestiona la ciudad. Y no necesariamente tiene que ser el mismo organismo. En ese sentido, lo que estamos asistiendo hoy día es que el desarrollo de la ciudad fundamentalmente depende de decisiones de carácter nacional y sectorial que están alojadas en los ministerios sectoriales, no a nivel de los gobiernos regionales y no a nivel de los municipios. Entonces, eso tiene mucha incidencia, que muchas veces se deciden cosas desde los ministerios que no tienen nada que ver con los propósitos o el perfil de desarrollo que cada ciudad quiere tener. Esto es un ejemplo solamente para el caso de Santiago. Fíjense que los grandes proyectos transformadores en los últimos años, el Trans Santiago, el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Metro de Santiago, licitación de puertos, para el caso de algunas ciudades metropolitanas, son decisiones que se decidía políticamente a nivel centralizado, planificadas a nivel centralizado y muchas veces gestionadas o licitadas desde organismos centralizados, es decir, con casi nada o escasa participación de las regiones o los municipios que se vieron afectados por este tipo de decisiones transformadoras, digamos, del espacio urbano. Por otro lado, un sistema centralizado fiscal, fíjense ustedes que esto es un dato de la DIPRES, no lo inventé yo, de toda la inversión pública que cae en una ciudad, el 24% es de decisión municipal, el 14% de decisión regional. Es decir, dos tercios de cada tres pesos que se ponen en la ciudad, dos pesos el Estado los decide a nivel centralizado con políticas sectoriales y no coordinadas, evidentemente. ¿Cuántos minutos me quedan? Excelente. Ahora, ¿cuál es la herencia de esto? Podemos decir que por, por casi dos siglos hemos construido las ciudades a través del rol del gobierno central. ¿Tiene sus ventajas? Sí, tiene sus ventajas. Visión estratégica nacional, menos burocracia, financiamiento más expedito, Pero estamos también pagando los costos. Visión sectorializada, desacople con el desarrollo local, desequilibrios intersectoriales y evidentemente cero control ciudadano, que un poco a, a, a propósito de lo que decía el senador Horvath sobre la participación. El diagnóstico es ese que está ahí, no les voy a dar la lata de leérselo. Hay modelos diferentes, podemos hacer las cosas diferentes, no hay un solo modelo, porque creo que este país tiene una geografía y una realidad eh, geográfica, urbana, muy diferente dependiendo la zona, por lo tanto no tenemos que pensar en un solo modelo de gobierno. Yo particularmente creo que hay distintos modelos, como todos sabemos, el gobierno supramunicipal, la figura de un alcalde mayor, la figura intermunicipal, la asociación de municipios fuertes con alguna agencia metropolitana, pero también en el caso de Santiago, que parece más evidente, en una ciudad que el 47% corresponde al área metropolitana de Santiago debiera estar en manos del intendente no tiene sentido crear un alcalde mayor y tener un intendente y obviamente el gobierno central que es la versión que tenemos hoy día que no nos está dando buenos resultados cada modelo tiene ventajas y desventajas no me voy a detener en esto pero tampoco hay que idealizar modelos de otros países porque evidentemente para cada situación hay países como Colombia que tienen los dos modelos conviviendo en ciudades distintas Medellín la Asociación de Municipios y, en el caso de Bogotá, el alcalde mayor. El modelo intermunicipal también tiene ventajas y desventajas que por tiempo no los voy a se los dejo en la presentación, y los gobiernos son nacionales. eso Lo importante, para terminar, ¿qué es lo que es? Para mí, a propósito de la pregunta que nos hacía, ¿cuáles son los criterios de la gobernanza? Lo primero, hay que fortalecer la gobernabilidad y planificación de nuestras metrópolis actuales y en procesos bajo modelo alternativo, ¿Por qué tenemos que hacer el mismo modelo institucional en todo el país si tenemos regiones que son muy distintas? Eh, de acuerdo a la escala, concentración demográfica, interrelación municipal e impacto regional. Probablemente, como le decía, el intendente debería hacerse cargo de la ciudad de Santiago, pero, por ejemplo, la Serena y Coquimbo podría ser una acción municipal entre dos municipios y no crear una figura del alcalde mayor. Promover mayores niveles de descentralización política y administrativa a escala metropolitana y regional, para delinear con mayor autonomía las políticas públicas en el ámbito de transporte, residuos sólidos, uso de suelo, equipamiento y vivienda. Esas son las bases de la centralización. Un poco hoy día se está discutiendo cuáles son las, las eh, competencias que se van a transferir, digamos, a nivel regional. No sacamos nada con elegir autoridades si no hay transferencia de competencia, porque en definitiva vamos a elegir a alguien que después le vamos a pasar la cuenta donde no tiene ninguna responsabilidad. Hay, promover, hay que promover la planificación urbana integrada, que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano está trabajando en eso, para que, todos los enfoques sectoriales quieren a un enfoque más integral de la planificación. Los pladecos ya no puede ser una carta a los reyes, es decir, nosotros publicamos un artículo en la revista INVI el año pasado: el 5% de lo que se promete en el pladeco se cumple. Obviamente, porque los municipios no están obligados a cumplir, porque no, tienen, no es vinculante, como alguien decía, como decía el senador. Por lo tanto, nos parece que si queremos que sea el instrumento rector de los municipios, tiene que ser de verdad y tiene que estar vinculado por lo menos el presupuesto municipal. Y por último, aumentar y descentralizar el financiamiento público. Nos perdimos la gran oportunidad de la reforma tributaria de descentralizar fiscalmente un poco algunos impuestos que fueran cobrados por los gobiernos regionales, pero creo que nosotros sabemos avanzar si de verdad queremos hacer descentralización efectiva para ser mejores ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Y ahora tenemos una interesante exposición de Carolina Barco. Les voy a contar que Carolina es urbanista, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde actualmente se desempeña en la nueva división de vivienda y desarrollo urbano. Anteriormente fue coordinadora de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID. Ha sido directora de planeación distrital de Bogotá y entre los años 2002 y el 2006, Carolina fue ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y entre el 2006 y el 2010 embajadora de Colombia en Estados Unidos. un placer, Carolina, contar con tu participación el día de hoy. Carolina nos va a hablar de un tema que yo encuentro que es precioso, que es fomentar la participación cívica en los procesos de toma de decisión de estas ciudades que nosotros queremos construir. Tú tienes una experiencia bastante grande en América Latina. ¿Nos puedes contar un poco cómo hacer que la gente participe más en estas decisiones urbanas y qué proyectos y qué iniciativas o diseños en América Latina tú has visto que han sido exitosos? Eh, muy, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Y si se sorprenden que de ministra de Relaciones Exteriores estoy acá es porque lo que estudié fue urbanismo. Mi papá fue alcalde de Bogotá, eso me inspiró cuando yo estaba en el colegio, entonces he vuelto a mis raíces. Así que la Real Carolina Barco es la que los acompaña hoy. Eh, me encuentro ahora en el BID, donde eh, nos hemos preguntado cómo lograr una mayor sostenibilidad de las ciudades y en el entendido que las ciudades juegan un papel muy importante en cuanto a los temas, la gran preocupación que tenemos con respecto al cambio climático. Y es en nuestras ciudades donde estamos encontrando que hay una gran responsabilidad en cuanto a las emisiones y por el otro lado tenemos una gran responsabilidad con nuestras poblaciones con respecto a las vulnerabilidades. Entonces, tenemos que entender que la ciudad es un espacio es un espacio dinámico y de transformación, que tenemos que estar atentos a ver cómo va cambiando y que la gestión de la ciudad no es solo la gestión del alcalde y de su gobierno o del gobierno nacional, según el nivel de centralización, sino que es un tema que nos atañe a todos. Sin embargo, en Latinoamérica encontramos un muy bajo nivel de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el ciudadano carece de información acerca de su, de su ciudad. Muchas veces las mismas administraciones no, tienen, no han recogido la información y también carecen de esa información. Entonces, no hay ni transparencia ni claridad. Por el otro lado, muchas veces se genera una relación de desconfianza entre los ciudadanos y las administraciones, por, por lo que no hay esta transparencia, no hay esta información, no hay este conocimiento. Y eso lleva a que tampoco se dan ni se generan espacios de debate y de construcción para, eh, de participación de la ciudadanía. Eso lleva a que en un estudio que hicimos en el BID, acerca de la percepción de los ciudadanos con respecto a sus ciudades, encontramos que la mayoría de los ciudadanos, casi tres cuartas partes, consideraban que en sus ciudades no había transparencia y tampoco había espacios de eh, participación. Lo cual llevó al BID eh, en el año 2010 a preguntarse cómo definir una ciudad sostenible y decidió que empezaría con las ciudades intermedias. ¿Por qué? Porque las ciudades intermedias en Latinoamérica son las que están creciendo a un mayor ritmo que las ciudades mayores. Esto no es en términos absolutos, sino en términos relativos. Entonces, estas son las ciudades que presentan un crecimiento, un 5, un 10, un 3, un 4, que ya ese ya no es la, la tasa que están presentando nuestras ciudades eh, ya más maduras. Entonces, quiere decir que vamos a construir gran parte de la ciudad hacia futuro. Por lo cual, era de interés del BID de llegarle a estas ciudades en este momento, para que cuando pensaran en su crecimiento, lo pensaran eh, de una manera donde la inclusividad, donde la sostenibilidad fueran parte de las decisiones que estaban tomando a futuro. Entonces, se llega a esta decisión donde se habla de la sostenibilidad en términos urbanos, en términos de medio ambiente y en términos de gobernanza y de fiscalidad. Lo cual eh, lleva a pensar y cómo se construye la sostenibilidad. Esa no es una decisión de un gobierno, no es de un proyecto de cuatro años, es un tema de largo plazo, en el cual se ve que la ciudadanía juega un papel muy importante. Entonces, al definir la metodología para poder apoyar y ayudarle a las ciudades intermedias a definir un plan de acción. El BID adoptó una metodología de encuestas, de, de dos tipos de encuestas. Era una metodología basada en una evaluación rápida. Se, se entiende que los alcaldes tienen cuatro años, tienen que tomar decisiones rápidas y lo que se buscaba era tener 150 indicadores en los cuales se miraban estos datos en la ciudad con relación a otras ciudades de la región para ver si la ciudad estaba mejor o peor, y afuera en cuanto al manejo de agua, a la prestación de servicio eléctrico, eh, los colegios. Y muy rápidamente la ciudad podía ubicarse y saber dónde estaba, y cuáles eran esas áreas prioritarias donde debía actuar. Y esta información se fue construyendo, primero haciendo un diagnóstico, hablando con la, ciudad, con la ciudadanía cuando llegábamos. Después se recogieron estos datos y luego con expertos se llevaba un plan de acción. Pero en todo el proceso van a ver que incluimos a la ciudadanía porque nos parecía que los únicos que le pueden dar continuidad a un plan son unos ciudadanos informados que entiendan cuáles son las acciones que se están tomando y puedan votar a favor de sus alcaldes y de los, las personas que los representan en sus comunas para seguir adelante. Entonces, consideramos que si no íbamos creando un grupo de ciudadanos, un sistema de monitoreo ciudadano, íbamos a perder esa sostenibilidad y no se le podía hacer seguimiento al plan de acción. Consideramos que fortalecer el monitoreo permitía fortalecer la cultura, rendición de cuentas, fomentaba la transparencia, llevaba a una mayor respuesta de, la, de las autoridades y, al mismo tiempo, involucraba a los ciudadanos. Miramos, entonces, qué experiencias existían en Latinoamérica, y hay varias, pero una nos llamó la atención, especialmente, que se llama los Cómo vamos de la Fundación Corona en Colombia, que lleva una experiencia ya desde el año 98. Y fue una propuesta que surge del sector privado. El, privo, los, el sector privado con la universidad, entonces en este caso fue la Fundación Corona, con la Universidad Javeriana, con el, el periódico El Tiempo, crean una, un grupo de, para poderle hacer seguimiento a lo que eran los indicadores de calidad y la percepción ciudadana. ...en el entendido que si había buena información para discutir lo que estaba pasando en la ciudad... ...esta información se producía todos los años, se presentaba en la misma fecha... ...se lograba tener una continuidad, ver cómo iba evolucionando la ciudad... ...y no se tergiversaba por cambios de, de fechas o de información. Entonces, lo que se buscó fue generar información... ...que fuera continua y ya tenemos ciudades como Bogotá que cuentan con información de más de 20 años. Lo que es interesante es que en este momento la Fundación Corona ya tiene este mismo programa en más de 17 ciudades... ...entonces no solo información de Bogotá sino de 17 ciudades anuales comparables en cuanto a su calidad de vida... ...y la percepción ciudadana. Y alcaldes como el anterior que tuvimos, Gustavo Petro, que no quería participar, entendió que si no iba a esas presentaciones de esta información la ciudadanía se lo iba a cobrar porque ya se ha vuelto parte del debate. Entonces, él entendió que debía asistir a estas reuniones para poder explicar los resultados. Pero sobre la base que ha sido muy importante de estos programas ciudadanos es que están basados en el respeto ...de los ciudadanos y el respeto por las autoridades. La información que se recoge es información que las autoridades producen... Se puede, ...los expertos universitarios pueden mirarla y evaluarla... ...pero en todo caso no es de es recoger información que sea una sorpresa... ...es la información que esté validada y antes de hacer la presentación... ...el día o una semana antes, se va y se le cuenta al alcalde cuáles son los resultados... Si llegara a ver una información que es incorrecta, se, se ajusta, pero si no, el alcalde ya sabe qué es lo que va a haber para que la presentación sea justa y sea clara. Y eso ha sido muy importante, ese respeto mutuo, porque esto no es una manera de estar enjuiciando alcaldes, es una manera de estar informando a la población y es una manera de generar un diálogo eh, respetuoso cómo es la estructura que se, se propone, entonces se trabaja con los datos de la administración, concertados con la administración, para que sean datos que ellos producen de todas maneras, no se está pidiendo algo nuevo, se hace un mapeo en cada ciudad de las instituciones para que haya una universidad que pueda prestar el apoyo técnico, para que haya un medio de comunicación que pueda ayudar en la difusión, y para que haya sectores privados que puedan apoyar eh, con recursos para poder hacer estas encuestas y estos análisis de los indicadores anualmente, porque el valor está en esta continuación. Se crean estas alianzas, lo que se requiere para manejar un sistema de estos son dos personas, es algo que puede ser muy liviano y con ya teniendo la base de indicadores que se va a repetir, los costos de repetirlo anualmente son, van bajando y si hay una universidad se puede hacer de una manera que no es costosa y la periodicidad entonces permite ver cómo va avanzando la ciudad y ya genera un mayor conocimiento. La socialización y difusión a través de los medios se vuelve fundamental. El BID entonces... Con esta metodología, aplicando la, el esquema de los cómo vamos, le entrega a cada ciudad donde trabaja un primer informe de calidad, donde están los indicadores, se explica justamente dónde, eh, cuál es la fuente de esa información para que los siguientes informes sean fáciles de elaborar, entrega un informe de percepción, porque todos los años se hace una encuesta de percepción con las mismas preguntas y… Este esquema permite hacerle entonces un seguimiento al plan de acción que se ha entregado para ver cómo se va avanzando con los proyectos prioritarios. ¿Cuál es la conclusión a la cual hemos llegado? Que estos esquemas de monitoreo del ciudadano son complejos de armar. Y si el BRID ha llegado a 60 ciudades con, pro con esta propuesta de ciudades emergentes y sostenibles, donde aplicado la metodología tenemos programas de monitoreo ciudadano solo en 30. Les voy a ser muy, muy honestos, en muchos países no hay una cultura ciudadana, pero hemos encontrado que donde logramos interesar al sector privado, universitario y los medios donde las administraciones municipales están dispuestas a entrar a este diálogo franco porque existe muchísima prevención y hay que bajarla y mostrar cómo se puede tener un diálogo respetuoso y claro y transparente. Estamos encontrando que va avanzando muchísimo estas propuestas y se están aplicando entonces ya a esquemas de participación, tanto de presupuestación o en la definición de proyectos, y ha sido supremamente valioso para las ciudades. Y hoy en día estamos buscando generar redes en los, en los países donde ya tienen varias ciudades que están trabajando, como es el caso en, en Perú, en Colombia, en Brasil, eh, y aquí estamos, vamos a ver si podemos empezar en, en Chile, y una red de, para intercambio entre las distintas redes para que se puedan ayudar para avanzar. Ok, pues, muchas gracias Carolina por tu exposición. Quiero darle la bienvenida y agradecer al senador Eugenio Tuma, que han sido designado por el Senado como punto focal para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es muy importante para nosotros y para la Biblioteca del Congreso Nacional que usted se encuentre con nosotros el día de hoy. Vamos a pasar a otra arista que es bien fascinante también cuando nos preguntamos qué tipo de ciudades queremos construir, porque como les dije al comienzo, para el 2050 se va a duplicar el número de personas que vivan en las ciudades, específicamente en lugares como nuestro país. ¿Cómo tener ciudades que cumplan con derechos humanos, con derechos básicos como la vivienda, como la salud? Para eso quiero invitar a nuestra mesa a Branislav Marelich, él es director del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el año 2016, habiendo sido elegido, y esto es muy importante, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil por un periodo de tres años. De formación, Branislav es abogado de la Universidad de Chile y parte de su actividad profesional la ha desempeñado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos, Branislav. Eh, nosotros somos un país con un, donde la palabra Derechos Humanos tiene una carga bastante importante, forma parte muy importante de nuestra historia. Y uno podría pensar de manera a la rápida de que, ¿cómo logramos una ciudad cuyo desarrollo tenga un enfoque de derechos humanos, y cuáles son los principales derechos humanos que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos una ciudad específicamente en nuestro país con la desigualdad que tenemos. Bueno, buenos días a, a todos y todas. Muchas gracias por, por la invitación y, y, y por las preguntas. Creo que este es un tema eh, bien incipiente y me voy a, creo que me voy a salir eh, de la... De la de la línea que tenían los dos expositores anteriores netamente eh, en, en materia urbanística para hablar de otro tema que, que tiene que dialogar muchas veces con estos temas urbanísticos que son los, los derechos humanos. Y, y antes de comenzar a responder las preguntas, también quiero agradecer también la, la, la invitación y destacar que, que el Congreso eh, esté debatiendo estos temas, pero también debatiendo los temas de materia de derechos humanos, porque... En materia de derechos humanos, no solamente en materia de vivienda y urbanismo, sino que en todos los temas de derechos humanos el Congreso es muchas veces central y va a la par que lo que puede hacer el Poder Judicial, por ejemplo. Los derechos humanos no son solamente asuntos que tienen que ser litigados, sino que muchas veces tienen que ser regulados. Y el Poder Legislativo acá cumple un rol esencial. Eh, en, la, en, la, en la presentación que tengo, eh, yo... Para abordar el, eh, la problemática, oh, se... parece que me, me pilló la, la tecnología. Ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que, que ver es, cuando nosotros hablamos de ciudad sostenible, también tenemos que hablar de derechos humanos. Y muchas veces los derechos humanos, eh, como, como decía eh, nuestro moderador, se acotan o se dejan a, a lugares muy eh, específicos de nuestra historia reciente. Pero generalmente, eh, o, o a nivel internacional, lo que uno opina o lo que se le pide a materia de derechos humanos y a los INH también, es que puedan tener una, una visión más bien expansiva y que permee todas las políticas públicas de, de un país. Y en este punto, en Ciudad Sostenible hay mucho, mucho que decir. Eh, aquí yo quiero destacar dos puntos muy relevantes. Un, un primer punto es que los derechos humanos no son solamente relevantes cuando se vulneran, no solamente son relevantes cuando se violan los derechos humanos, sino que también son herramientas, conceptos, desarrollo internacionales, jurisprudenciales, doctrinarios, que deben usarse también para la toma de decisiones o para la regulación de, de políticas públicas. Cuando un Estado predica o cuando un Estado se obliga a ciertos tratados internacionales o simplemente se inserta sin haber firmado nada, se inserta en el mundo globalizado y se, y se, se inserta en la comunidad internacional, eh, no todas la, las decisiones que toma son aceptables y no todas las políticas públicas son aceptables. Por el contrario, dentro del marco, dentro de la política o dentro de la toma del marco de decisiones de un Estado sobre un tema determinado, eh, los derechos humanos forman los límites y también incentivan a que ciertas cosas se tienen que tomar cuando uno toma decisiones eh, desde el punto de vista de los derechos humanos también uno tiene otro concepto que, que muchas veces no es tomado en cuenta que es la legitimidad los derechos humanos no, son, no simplemente tienen un asunto normativo sino que también tienen un asunto de legitimidad eh, democrática cuando uno se eh, toma decisiones respaldados con derechos humanos también tenemos eh, legitimidad. Que esa decisión, además de ser probablemente correcta técnicamente, también es aceptable en un Estado democrático. Y, y lo, lo no aceptable, lo legítimo, todo eso tiene mucho que decir, por supuesto, en las ciudades. Estoy peleando con la... No, sí. Esos ¿Sí? son los que funcionar. Estoy apretándolo. Eh, ahí, ahí está. Ahí sí, muchas gracias. Cuando nosotros hablamos también de la Agenda 2030, que ha sido eh, referenciada como, como muy relevante, eh, nosotros tenemos que entender que la Gente 2030 es un modelo, es, un, es una meta de, de crecimiento que es una sucesión de los objetivos de, del milenio, incorpora, y es una de las, de las grandes eh, avances que tiene acá, que el objetivos, metas e indicadores. Pero acá lo importante es entender que esta Agenda 2030 no es simplemente una agenda de política pública, no es simplemente una agenda de eh, visión o, de, o, de, o, o a dónde tenemos que aspirar como país, sino que también tiene mucho que ver con las materias de derechos humanos Y si uno va viendo los, los, la, la agenda, si va viendo los objetivos específicos, eh, los indicadores o los objetivos son indicadores, muchas veces objetivos, de derechos humanos netos que tiene que ser eh, dialogante con las instituciones autónomas. Quizás... Eh, una de las cosas que, que, que siempre trato de decir en, la, en las exposiciones es que es el Instituto Nacional de Derecho Humano, porque muchas veces se entiende o se cree que el Instituto Nacional de Derecho Humano es parte o del gobierno, o parte del poder legislativo o de una ONG. Es un órgano autónomo del Estado y, como órgano autónomo del Estado, con una condición eh, especial de independencia... Eh, se nos requiere a nivel de Naciones Unidas que nosotros estemos muy pendientes de la Agenda 2030. Y dentro de la Agenda 2030, el Objetivo 11, que es lo que nos convoca, eh, es muy, muy relevante. Quizás para, para poder seguir abordando eh, la relación entre los derechos humanos, la Agenda 2030 y la Ciudad Sostenible, es importante también hablar del contexto mundial. Creo que ya se ha dicho, tanto por los expositores como por los presentadores eh, parlamentarios, que... Eh, al 2030 el 60% de la población va a vivir en zona urbana eh, el 95% de la expansión urbana se producirá en el mundo desarrollado eh, muchas personas, por, por no decir ahí, eh, la, la gran mayoría de las zonas desarrolladas van a vivir en ciudades por tanto hablar del fenómeno de ciudades tampoco es ajeno a, a los derechos humanos por todas las consecuencias que va a tener allí la rápida urbanización, y lo podemos ver en, en, en muchas ciudades del país, eh, tiene una presión sobre el abastecimiento del agua dulce, que es un derecho humano, el acceso al agua dulce. Eh, el tratamiento del agua residual o los vertederos también tiene un impacto en el medio ambiente, que es un derecho humano. Eh, los medios de vida, la salud pública, la educación, la, la vivienda adecuada, etcétera tienen impactos desde el punto de vista de los derechos humanos. Y también... Cómo planificamos con, con, con equidad, que obviamente también tiene que ver con derechos humanos. El objetivo 11, y no lo voy a, no lo voy a tratar eh, directamente, establece diferentes metas que, si uno no analiza, y, y, y invito a, a, al público también a revisarlo con, pensando también en, en enfoque de derechos humanos, que tiene mucho, mucho que, que decir. Ahora, ¿Cómo se podría construir una ciudad con enfoque de derechos humanos? Como yo le decía al principio, esto es un tema bastante incipiente en este diálogo, que ha sido eh, destacado eh, en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado, en el contexto de Hábitat 3, el encuentro de Naciones Unidas sobre Habitabilidad, por primera vez se convocó a los INH, defensores del Pueblo, a participar de eso y poder a, a apoyar una visión desde el punto de vista de la Defensoría Autónoma. Cuando nosotros hablamos de también de la pregunta muy concreta, un, una de las formas en que los derechos humanos pueden dialogar eh, eso es la construcción de instrumentos de planificación, instrumentos de gestión eh, urbanística. Y acá el enfoque de derechos humanos pasa en dos, en dos etapas. Uno es la etapa de la participación. Creo que estamos totalmente de acuerdo, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista normativo de derechos humanos, que la participación no solamente es deseable, sino que es obligatoria, o por lo menos debería ser obligatoria. Y esto no es simplemente algo que se asenta en los hechos, en la práctica, eh, en las buenas prácticas, sino que también eh, emana, del por ejemplo, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige, una participación. Y ya el Instituto el año pasado ha hablado de la participación incidente de la sociedad civil, no, no vinculante, pero nosotros ocupamos estamos ocupando un concepto de incidencia para eh, la toma de decisiones en asuntos públicos. Y también en el contexto de la planificación o la, o la creación de instrumentos, también la información, muy muy cercana al principio, al principio de Río, la información, previa para tomar decisiones o participar informadamente es relevante. Y también el acceso a la justicia eh, es, es relevante, porque muchas veces no siempre la participación eh, es tomada en cuenta y en un contexto de regulación o de desregulación de la participación ciudadana eh, el poder judicial también es, es muy relevante en la definición final de problemas. Los instrumentos en sí, ¿cómo como lo decía al principio, si las actuaciones del Estado, cuando nosotros nos adscribimos a un régimen internacional de derechos humanos, excluimos decisiones como posible y tenemos un marco de acciones como legítimas esas decisiones se ven plasmadas muchas veces en los instrumentos de planificación. Y dentro de los principios que uno tiene o derechos que tiene que eh, responder o reflejar estos instrumentos, por supuesto que está la igualdad y no discriminación. Eh, en los procesos de planificación, incluso no solamente de ciudad, sino que a nivel regional, la, la igualdad y no discriminación tiene diferentes manifestaciones. Yo creo que uno de los casos más patentes que estamos viviendo de un proceso de.. de podríamos decir, discriminatorio o totalmente arbitrario, es decir que, por ejemplo, Tiltile es una zona de sacrificio y que eh, todas las otras comunas o sectores de la región metropolitana.. Eh, tienen regulación algún tipo de, de, de residuos, pero sin embargo tiltil til, eh, cae todo. Y eso es una forma también que nos hace pensar, la regulación ambiental o la gestión ambiental fue hecha con un criterio de equidad y ahí uno tiene que ir pensándolo, eso es una, un conflicto socioambiental abierto. El proceso de, también de construcción o de planificación está, ya lo decía, acceso a la salud, educación, trabajo, medio ambiente, sobre todo medio ambiente, porque cuando nosotros y probablemente esto esté muy muy en, en, en la opinión pública, en los guetos verticales, cuando nosotros, en los instrumentos de planificación, los instrumentos urbanísticos, los instrumentos constructivos, nosotros eh, permitimos que estos grandes guetos eh, verticales, estos grandes moles de infraestructura existan, sin necesariamente una evaluación de impacto, no solo ambiental, sino que también urbanístico, vial, existan también estamos afectando no solamente a las personas que viven allí, sino que también a, a su entorno. Y eso tiene que ver con derecho humano. Muchas gracias, sí, Branislav, gracias. por tu exposición. Vamos a tener tiempo para conversar. Sí. Eh, Branislav está hablando de los guetos verticales y quiero invitar a nuestra mesa al próximo ponente, Iván Poduje. Quiero hacerle una pregunta al respecto. Sí. Iván es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Stanford, de Chile. Muchas gracias, Iván, por estar acá. Eh, Iván es de Formación Arquitecto y Magíster en Desarrollo Urbano. Es socio de Atisba, miembro del directorio de Espacio Público y cofundador de Metropolítica. Ha sido integrante de comisiones presidenciales para la nueva política urbana y promovilidad. Eh, Iván, en los medios ha causado mucha controversia un término que, que se escuchó en la mesa acá, que son los guetos verticales. Eh, se usan los guetos verticales para hablar de hiperdensidad. Me gustaría que nos explicaras qué es la hiperdensidad y de qué manera esto se cruza con la segregación, que tiene impactos a corto y mediano plazo bastante negativos. Nosotros, ¿en qué etapa de la hiperdensidad estamos y cómo tenemos que lidiar con ella? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Bueno, eh, quisiera hacer un matiz para poner un poco de pimienta también en el debate, porque si no... Yo estoy bastante en desacuerdo con la presentación que hizo el senador Yerdi, no sé si estará el senador todavía, respecto a que, a que estamos en el suelo, digamos. Uno escucha, la verdad, eh, el diagnóstico y pareciera que las ciudades chilenas están casi al ritmo, o sea, en un cataclismo, como señalaba, o en el suelo. Y sin minimizar los problemas, yo quiero decir que nosotros tenemos hoy día las ciudades con el, desarrollo humano, el índice de desarrollo humano más alto de Latinoamérica, con ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, voy a explicar después los matices que eso tiene, tenemos porcentaje de asentamientos informales de toma de campamentos más bajos, menos del 1%, 35.000 hogares sobre 4 millones y medio de hogares. Tenemos la cobertura de servicios más alta en Latinoamérica. Cuando uno va a Buenos Aires, se maravilla, en el conurbano, 25% de la población no tiene agua potable alcantarillada. En nuestra ciudad eso es casi 100%. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? No quiere decir que no estemos sin desafío, pero si partimos de un mal diagnóstico, creo que no podemos encontrar la solución. Y yo lo que les voy a contar hoy día es un nuevo desafío. Es un nuevo desafío que partió el 5 de abril de 2017 a partir de un Twitter que el Intendente Orrego publicó. Y este Twitter lo que mostraba, cierto, era un edificio de 600 departamentos, de 30 pisos, donde el mayoría de los departamentos eran pequeños, muy pequeños en realidad. Y la pregunta de él era, bueno, ¿sabían ustedes que acá no hay un plan regulador, que la calidad de vida es paupérrima? Y se instaló el concepto del gueto vertical aparecieron notas de prensa, reiteradas, y se creó una alarma pública, y la verdad es que esto estaba hace rato dándose. Sin ser autorreferente, pero quiero poner un artículo me tocó escribir la revista que pasa en el año 2003, hablaba del próximo desastre, porque, como dije, hemos avanzado como país, pero aparecen nuevos desafíos, no quiere decir que nunca los tengamos, los desafíos nunca terminan. Entonces, este era el desastre que venía, y yo creo que lo que yo quiero hacer hoy día, al menos, es responder dos preguntas. Primero, esto es un estigma es una alerta justificada, está monta un problema, ¿cierto? lo que decía José Miguel, de alguna manera es eso, pero además, explicar por qué se produce esto. Y se produce porque la ciudad chilena está densificando. Si nosotros hubiéramos hecho ese seminario hace 20 años, o hace 15, el alarma sería la expansión de la ciudad. La extensión de la ciudad sobre los campos agrícolas, el consumo de suelo agrícola, y ese efecto en el cambio climático. Pero eso cambió. Y hoy día este gráfico es de Santiago, hemos hecho uno del Paraíso, el 70% de la gente prefiere comprar departamentos antes que casas. El 70%. La curva roja muestra cómo han caído las casas las preferencias de las personas de un 55% a un 30%. O sea, las casas que explicaban la extensión de la ciudad han ido desapareciendo. Y hay una presión gigantesca por densificar. Esto en el Gran Valparaíso, fíjense que los departamentos en el Gran Valparaíso pasaron... En la década 80% de un 46%, en los 90% un 56% y hoy día en Viña, Valparaíso, Quilpuey, Alemán y por 68% de la gente quiere vivir en departamento. ¿Por qué se produce esto? Porque si yo no entiendo esto, no voy a entender primero el origen, pero además la evolución de este problema. Nuevos hogares, la familia chilena cambió. Este hogar que ustedes ven acá, mujer sola, se ha duplicado en los últimos 10 años. Les voy a mostrar otro gráfico que es impresionante. El gráfico que ven acá muestra cómo evoluciona el, el hogar unipersonal. Los hogares personales, unipersonales son los hogares... Voy a pararme, si ¿Sí me escuchan ahí. Que bajan de un 13% a un 15% y la previsión es que suben, perdón, que lleguen a un 21%. Pero esto es lo más interesante. La familia tradicional, padre, madre, tres hijos, casa con patio, perro, era un 61% en el 2006, la previsión que vaya a, a un 40%. Entonces, producto de cambios culturales que está experimentando el país, aumento del ingreso, ingreso de la mujer en el mercado de trabajo, lo que tenemos en la práctica es una ciudad que se está comprimiendo, que se está compactando. Pero no es el único fenómeno, lo decía el senador Iñal, en ese sentido estamos de acuerdo, la congestión es un tremendo problema de la gran ciudad chilena. El aumento del ingreso, la crisis del transporte público ha hecho que la gente se cambie masivamente de auto y los caen en las ciudades. El temor. Chile es el país más seguro de Latinoamérica, ¿no pasa? Sí, pero más seguro. No tiene ninguna razón por los países violentos, para que voten en Centroamérica, incluso de Sudamérica dejando fuera Caracas con el drama que se vivía en Venezuela. Pero hoy día hay una sensación de temor, muchas gracias, creciente, y que ha hecho que las personas tengan una aprehensión muy fuerte a ser asaltada, a ser violentada, y eso ha aumentado la demanda de departamentos posiblemente Pero esto es súper interesante, el precio. Hoy día tú puedes vivir en el centro de Santiago por 27 mil dólares. Yo les quiero pedir que encuentren un país de la OCDE, uno, donde ustedes puedan comprar, por eso estamos la OCDE, un departamento en el centro histórico por 27 mil dólares. En París vale 500 mil euros, el más baratito. En Londres sobre un millón. Entonces lo que ha ocurrido acá es que es una gran cantidad de gente que valora la proximidad porque son nuevos hogares, que quiere estar cerca de parques y servicios, que valora la vida urbana y ya no tanto el suburbio y que tiene susto al control de accesos, puede vivir masivamente en los centros de las ciudades. Acá en Iquique, en el Gran Concepción, en el Gran Valparaíso. Las clases medias pudieron llegar a los centros. Y eso es la parte positiva del fenómeno. ¿Cuál fue el problema? Es que lo hicieron con poca regulación, lo que decía el senador Horvath. Los planes reguladores van un poco desfasados, y en algunos casos muy desfasados. Y esto que mostró Rego, en el fondo, es la expresión de eso. Es decir, queremos vivir en los centros, sí, Queremos hacerlo de forma central, próxima, pero cuando el mercado opera solo, sin regulación, se producen estos problemas. Y este espacio físico sí genera patologías sociales, está estudiado. Pero son patologías sociales distintas a las del campamento, distintas a la segregación de vivienda social periférica que teníamos en los 90. Son las nuevas patologías sociales de una ciudad que aspira, que, que aspira al desarrollo. Conflictos de convivencia. 20 departamentos por piso con dos ascensores. De salud pública, pero ya no de enfermarse de tuberculosis o de tifus. No, estrés. Enfermedad asociada al hacinamiento, promiscuidad. Falta de mantención de espacios comunes. Dos ascensores, para 600 de departamentos. ¿Qué pasa si falla uno porque no hay recursos para mantenerlo? Pasillos oscuros, estrechos. Usos no deseados, burdeles, hoteles informales, bodegaje... Arriendo abusivo de migrantes, ya lo estamos viendo, que es lo mismo que pasó en Europa, en Estados Unidos, con estos tipos de edificios. deterioro del edificio y el entorno y acá está el problema. Las familias que han invertido su dinero acá, su patrimonio, pueden verlo perjudicado porque estos casos se produce minusvalía. Y esto es lo que se conoce como getificación y en ese sentido la alerta que ha puesto Rego está bien puesta. le voy a mostrar algunos ejemplos rápidos porque estoy cerrando. El caso emblemático del pruitt igoe en San Luis, Missouri, lo tuvieron que demoler por los conflictos sociales que se generaron ahí, por hiperdensidad, por getificación. El caso de los grandes ensambles en París, en Toulouse, en Lyon, los franceses van a tener que demoler 200.000 viviendas en altura por problemas de getificación vertical. Hoy día han demolido cerca de 50. Tuvieron que crear un ministerio propio para hacerse cargo de este problema. Y el caso de Cabrini Green en Chicago, que fue reportado en un editorial de la segunda, donde los problemas sociales escalaron al punto que las torres estaban tomadas completas por bandas eh, violentas de narcotraficantes. En conclusión, esta es una alerta justificada propia de un país desarrollado. No estamos en el suelo, como dije, tenemos nuevos desafíos. Y es lo interesante entender esos nuevos desafíos desde donde hemos avanzado para ver cómo los abordamos. Las ciudades de hoy día se densifican en Chile responden a cambios sociales y culturales de fondo, que bien conducido tienes beneficios porque tú tienes una ciudad más compacta, aprovechas mejor la infraestructura, vives más cerca de los centros, ¿cierto? Pero mal conducido es una amenaza enorme, con serios problemas sociales y urbanos. ¿Y sabes lo peor? Que son muy complejos porque son torres de 35 pisos, 600 de departamentos, y de diferencia de Europa Estados Unidos, no son de un solo propietario que el Estado, son de cientos de propietarios cómo se van a poner de acuerdo, cómo van a poder regular eso, es el gran desafío. Cierro con las claves, hay que dejar los lugares comunes en los debates. De verdad que yo creo que si no, si nosotros no tenemos claridad cuántas personas están con este problema y dónde están, vamos a seguir en los lugares comunes, hay que darle prioridad política al problema. Estamos en el Congreso, muchas veces se discute en el Congreso la importancia de la ciudad, pero vemos las prioridades legislativas y la ciudad no está en las prioridades legislativas. Sería bueno que esto estuviera, cierto, para que pasemos del discurso a los hechos. Autorregulación de la industria, subsidio y la mantención de espacios comunes, vamos a tener que gastar mucha plata como Estado en subsidiar estos espacios comunes, lo que echan los franceses, los norteamericanos, los ingleses, inversión para mejorar entornos y en algunos casos críticos, esperemos que sean los menores, expropiación y demolición. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván.